Quiero ser feliz, solo feliz No deberle nada a nadie Saber que lo hice bien Para más de uno lo hice muy bien Me siento bien y en altura Hoy no tengo problemas los tenía y con bravura los problemas los tiré a la basura estoy optimista y veo el futuro como si ayer mismo hubiera nacido no me hace falta nada normal con lo que tengo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 Componer mis canciones me ayuda a vivir Cantar mis canciones, algunas para ti Otras son secretos que no diré aquí Me entusiasma salir de viaje Sin rumbo fijo y poco equipaje Conocer rincones nuevos que los hay que encontrar amigos nuevos, que los hay, quiero ser feliz. No deberle nada a nadie, saber que lo hice bien, para más de uno lo hice muy bien, quiero ser feliz.